Ahora que tenemos nuevo fondo, quiere decir que vamos a hablar de un nuevo producto, ¿cierto? Eh, unos audífonos, cuarta versión. Conocíamos los FreeBots 4I, pero ahora nos, nos vamos sin la I y me imagino que eso trae muchas sorpresas, ¿no? Es correcto. Esta nueva generación de FreeBots, los FreeBots 4, cuentan ya con un sistema de audio de alta resolución. Ya cubre más respuesta en frecuencia audible en el rango de frecuencias para que nuestros consumidores puedan disfrutar de bajos más bajos y de agudos más agudos. También este es uno de los eh, dispositivos eh, más competitivos en el mercado, ya que tiene un sistema de cancelación de ruido mucho más avanzado. Ahorita te platico de detalles. Son muy ligeros para nuestros consumidores que ya utilizaron otras, otras versiones de estos productos. Van a notar la diferencia. Son poquitos gramos, pero verdaderamente se nota, ya sea en los oídos o en las manos. Este dispositivo cuenta... Con la última versión de Bluetooth, 5.2, para garantizar la conexión, el ahorro de batería. Pero también en su interior tiene componentes en el parlante que nos permite eh, impulsar más aire para tener más potencia. Tenemos un driver de 14.3 milímetros. Eso es algo enorme para un en espacio tan pequeño. También, por ejemplo, tenemos tres micrófonos que nos van a ayudar no nada más a identificar el tipo de audio que está recibiendo nuestro canal auditivo, sino también obviamente para eliminar los ruidos exteriores y para pues obviamente para tener una comodidad más interesante para disfrutar nuestra música o tener llamadas mucho más claras, porque también cuenta con Kirin A1. Entonces es un procesador inteligente, de pues, obviamente muy alta gama, que nos va a permitir disfrutar de nuestro contenido, llamadas, o simplemente si no queremos quitarnos los audífonos, tenemos un modo que se llama Atento, Awareness, que nos permite escuchar nuestro ambiente y escuchar a las personas que nos están hablando si es que se están dirigiendo a nosotros. Entonces, la renovación, los cambios que hicimos en diseño, en peso, en tecnología y por supuesto que en el audio, pues definitivamente vale la pena el upgrade para esta nueva generación de Freebox 4. Bueno, Iván, tú me vas a perdonar, pero no, no me van a hacer falta las siliconas. o sea, porque es que eh, de cierta forma eso ayudaba a sellar el canal auditivo, pero estos que, que, que son con un diseño un poco diferente, no sé, cuéntanos sobre eso. Claro, pues hemos hecho cambios eh, no nada más estéticos, de color, de materiales, sino también... Nuestra, nuestro portafolio de productos cubre diferentes necesidades. Como bien lo mencionas, hay gente que gusta de los silicones para tener aparentemente un mejor agarre y también sentir menos dureza en el material. Pero también hay gente que prefiere no tanta invasión al oído. Entonces tenemos esta versión que es semi in-ear, que nos permite... no hay Obviamente con el silicón da la apariencia, da la percepción de que tenemos bajos más profundos, más potentes, no hay escape de audio. Sin embargo, como tenemos un procesador que está analizando todo el tiempo eh, el audio interno, garantizamos por un lado el, la, el audio calidad en los bajos. Por el lado de la comodidad y la estabilidad también hemos hecho, por ejemplo, que la salida de audio sea más amplia. Eh, físicamente el orificio por donde sale el audio, por donde sale la rejilla, es más amplia. Entonces eso... Es un cambio físico, después también son más compactos, lo cual al mismo tiempo hace que el centro de gravedad sea más hacia adentro, más hacia nuestro, nuestra cabeza y nuestro canal auditivo. Entonces, eso hace que ya no sintamos esa percepción que, que da de seguridad los silicon, las siliconas, entonces, el centro de gravedad entra y ya no sentimos que se nos cae ni que se nos resbala. Y también eso nos permite el centro de gravedad un poco más adentro, que cuando usemos los controles táctiles tampoco tengamos la sensación de que los podemos tirar. Entonces, no hay ningún problema que, eh, porque no tengan en este caso unos tips de silicón. La verdad es que entre el peso, la ergonomía, porque también se estudiaron muchos pabellones auditivos en miles de usuarios y... La estrategia y el análisis que tenemos para adaptar una medida, un diseño, el material, el peso y los centros de gravedad hacen, de que, hacen que la gente que no le gustan los tips de silicón los sienta perfectos y los que ya utilizaron tips de silicón, para cuando los prueben, se va a dar cuenta que también es una muy buena solución. Bueno, y cuando hablamos de códex, porque en esto de los audífonos Bluetooth es súper importante el codec. Aquí claro. contamos con SBC. AAC, ¿con qué más contamos? Justo con esos dos que, que has mencionado, que son los que actualmente se utilizan pr prácticamente para todas las plataformas, ya sea este, grabadas o de streaming, y pues las más populares en el mercado AAC y SBC. Bueno, y se habla de audio inteligente. Eso para mí su suena como a multipunto, pero no sé si será lo mismo. Bueno, en el caso del audio inteligente, a lo que... Lo que nos trae nuestro Kirin A1, es de un análisis en tiempo real de lo que estamos escuchando. Entonces va a hacer cambios para que siempre tengamos el audio perfecto. Tiene un sistema de ecualización, digamos, que, que analiza lo que estamos escuchando para ofrecernos siempre la mejor música, la mejor calidad. Y, y es también la parte de inteligencia es de que, Vamos a escuchar frecuencias, vamos a escuchar sonidos. Eh, obviamente, si están disponibles en el streaming o en la música que estemos disfrutando o en las películas, que, que alcanzan bajos muy, muy bajos, unos 40 muy hertz así algo muy, muy bajo, hasta muy altos, como 40 kHz. Entonces, todo este conjunto de, de elementos tecnológicos hacen que este dispositivo sea tanto inteligente como de alta resolución para disfrutar de mejor calidad audible, no importa si es este en... En, en música o en una película, sino también estos dispositivos, si los tenemos conectados a un smartphone, son capaces de, de grabar en un video que estemos grabando nosotros. El teléfono va a grabar el video y los audífonos van a grabar el audio y podemos grabar, por ejemplo, audio en HD de hasta 48 kHz. Es decir, que realmente vamos a tener una claridad excepcional para los audífonos. Y si tenemos videollamadas, eh, también podemos alcanzar frecuencias muy altas, como 32 kHz, para tener también una llamada clarísima. El dispositivo tiene doble conectividad con, de, de antena, perdón, de, de dispositivos. Podemos conectarlos a dos dispositivos, a una tableta, a un celular, y de manera inteligente también va a switchear de dónde viene el audio. Si estoy escucha, viendo una película, la, la tableta, y entra una llamada del celular, inmediatamente, de manera automática, va a switchear la voz, todo el sistema de audio al celular para que tengamos una interacción sin necesidad de conectar o desconectar un dispositivo. Entonces, pues la inteligencia está por todos lados. Bueno, pero esos dispositivos cuando son doble, como en el caso de multipunto, eh, ¿deben ser Huawei o pueden ser de cualquier marca? Pues hay algunas variaciones de preferencia que tienen que ser Huawei. Sin embargo, eh, ya soportamos la mayoría de los sistemas operativos, marcas y modelos de otros productos, uh, siempre y cuando los dispositivos tengan instalada la aplicación de AI Life de Huawei, que es quien va a controlar toda la interacción de los productos. Entonces, mientras tengan esa aplicación instalada para poder administrar las funcionalidades del dispositivo, eh, sería un poco más amigable la interacción. De lo contrario, pues la mejor experiencia siempre va a ser entre productos Huawei. Bueno, Iván, y hablaste de la, la manzana de la discordia. donde <risas> se habla de, de AI Live, se hablan también de actualizaciones. ¿Quiere decir que los Freebots 4 se van a actualizar? Si identificamos, por supuesto, que hay algo, como te comentaba, de que puede llegar a una actualización para poder, en el caso del reloj, para poder realizarnos funcionalidad, deshabilitar algún otro tipo de tecnología. Por supuesto, algún tipo de mantenimiento, estabilidad en las conexiones. Es por eso que utilizamos procesadores inteligentes y aplicaciones muy robustas para que en caso de que necesitemos actualizar cualquier dispositivo, no nada más los FreeBots 4, tengamos de la posibilidad de llegar al consumidor y siempre estarle actualizando la mejor experiencia. Bueno, y última pregunta. Ya esta va para los usuarios de entrada, mejor dicho, tipo tía. Siempre me dicen, mijo, cuénteme un poco cómo funciona eso de la cancelación de ruidos. Quiere decir que yo, que, que estoy usando los audífonos, no voy a oír el ruido externo o que la persona que va a ser el destinatario de la llamada no va a oír el ruido que yo tengo en mi ambiente. O las dos pues las, las dos cosas. <risas> Cuando estamos con nuestra música, tenemos una cancelación excelente que que con la ayuda de dos o hasta tres micrófonos nos van a ayudar a reducir el ruido de aproximadamente hasta 25 decibeles. Entonces, pues aunque no tengamos los tips de silicona, eh, nos va a permitir aislarnos. Y en cuanto entre una llamada, también durante las llamadas vamos a eliminar esos ruidos y el dispositivo va a transmitir solamente nuestra voz.